Kung Fu es bueno, pero falta disciplina. Vamos vamos vamos, esos grandes estirones salí de él, estoy en problemas. Me gusta el caramelo de bellota. De una buena impresión a sus nuevos amos, échame una mano. No me pregunto si serías capaz de robar todas las cosas de la casa jajaj. No sé lo que quieres venir aquí para ti, estás consumado, además estarán en casa a medianoche cuando vean que has descuidado tus deberes. Bueno la niña está segura que fue útil, sí pero me pregunto qué estaba mal con su cerebro. Algo ha pasado con el camión, Será mejor que salgamos y revisemos. Espera Asin, no sabes una broma cuando habías visto una cosa, es una broma, ¿qué me haces? No me lastimes. No creo que no podría entrar otra vez.